Buenos días, buenas tardes y buenas noches En esta ocasión <ríe> Que me da risa, mamá de silo eh, Los adultos ya no se ya no le pueden regalar los Reyes Magos, si no son ellos mismos que se la regalan. Y últimamente estaba usando estos audífonos que tengo. Estos se dañaron. Todo. Yo compré dos, a su vez. Tengo esto. Esto tiene como 4 o 5 años de existir. Lo mío son esos que están ahí cargando. Que literalmente rompí la tapa. Y ya se ha roto un par de veces de la, ca de la caída. Pero siguen funcionando. Eso es lo que enseñé antes. Se lo dio a mi hermana. Y al me lo rompió. Pero en fin. Entonces, como eso ya se, se le está yendo la pila, pensé en modificarlo. Y ponerle una pila más grande. Bueno, una celda más grande. Que son estas. Él tiene una de 30. Y le, y le va a poner una de 100 mAh. Pero es muy complicado también me compré esto para hacerlo en un estuche más grande que toman por detrás de la oreja pero me da pereza hacerlo entonces entonces otra vez me compré estos estos son mis regalos de los reyes magos aparte de esto me compró otra cosa pero vamos a hacer esto rápido que no quiero que este video de mucho de mis regalos de reyes magos estos son son muy parecidos a eso que esto, eh, sí, lo que no me gusta de ellos es que son tienen esto para entrarlo dentro del oído. Sí, un audífono más. Aunque creo que voy a usar esto y eso. Aunque eso me valieron, creo que fueron 2 dólares. Esto me valió 25. Entonces, esto es lo más caro. Entonces, instrucciones, bla bla bla. Un cargador USB-C. También ese otra, aquello es mini USB. Tengo que tener solamente una forma de cargarlo aquí. Mientras que este USB-C sí. Puedo coger, yo tengo un cable USB como ese, pero chiquito, pero no lo encuentro ahora en mismo. Para cargarlo con el celular, es decir, que puedo tener esto y si se descarga en un momento, lo pongo al celular y lo cargo con el celular. Entonces, en su momento, me sobró papel y lo envolví. Este es mi otro regalo. ¿Qué es? Se preguntarán. Una. <risa> yo hice china Es un. Una escala, es decir, un juguete escala. Almable. Tengo que armarlo yo. Me compré este. Este va a ser el segundo que arme. Y este otro. Ay, no puedo abrir. Lo que sabrán cuál es, que lo pongan en los comentarios. De qué. Man... No, anime son. Son viejísimos. Y. Me lo compré dos. Si me voy a comprar. Es decir, la evolución de este. Pero ya cuando decidí comprar, ya se había acabado. Entonces al final me compré la versión 1 de cada serie. Si sí, todavía no han puesto los comentarios, Que es? Esto es de una serie que se llamaba Soy Que eran una, ciudad, una sociedad como antigua. Que, sí, una sociedad post -apocalíptica, Que pasó una, una era de gloria. Y quedaron estos seres. Bueno, yo eres en. Ah, ellos le dicen soy, que parecen como animales No quiero dañar la caja Sí, estos animales, gigantes y literal, esto mide 6 plantas de alto Entonces viene aquí, es manual de inclusiones No sé si hacerlo en directo de poneme y echarme un par de horas Y armarlo en, en, y, empezar, y hacer mi primer directo con ellos, Entonces, aquí viene toda la parte dicen qué colores puede venir como ese arma y todo lo que tiene todas las piezas aquí están en bolsa Entonces, son son todas brillantes La galcomanías también Todo ahí. Esto es como un rompecabezas gigante Y tengo dos rompecabezas que tengo que si También sino, podía comprarme una figura estática de ellos Pero quería que se pudieran mover Así que decidí comprarlo al que se puedan sí, armable ya Bueno, vamos al malo Ya que estamos en ello Entonces el otro Se abre igual tiene tape, ¿verdad? ¿no? Esta es la caja más grande, no como la otra, queda más alta. Este es blanco. También este, yo quería ver si podía conseguir todas las partes externas, porque con, el mismo, con la misma base, podría armar los otros. Y así tener la... La casa rodante, es decir, la tortuga, casa rodante Que no me recuerdo el nombre Está en japonés Ah, está en inglés Gracias Lo mismo, las mismas instrucciones, cómo está hecha la cabeza, que sí Qué tiene adentro Todas las partes Que sí, todo lo anterior es estable, ¿sí? esta parte Que te dice toda la, pieza, la cantidad de piezas que debes tener Antes de, de recortarla Aquí están. Este video solamente era para enseñarles lo que me dejaron los Reyes Magos. Que me, me casa gracia, porque literalmente fui yo que lo compré. Claro, me lo compré en estas fechas porque dije: Ya soy adulto. Un año trabajando y todo eso al final. Vamos a ser felices un poco. Este. Pensé que traía mucha más partes blanca Vamos a Con las otras. el audífono? Pensé que iban a ser totalmente negro. Porque la caja. Pero no se llegaba ahí. No, en la siguiente. Vamos a revisar la pizza. a ver si eran negros. Voy a ver si se ven. ¿Y cuánto se encenderán? Porque la carcasa se que no tiene ningún botón. Y okay, si se enciende, si lo saco. Ok, me lo tiene el indicador. Eso es todo, gracias por ver el vídeo y adiós.